Cuéntame, ¿cómo está la ciudad de Nueva York? Y me dicen que la temperatura ha estado lloviendo por allá y el frío ya se siente. Fíjate, si aquí, un ejemplo, existiera eh, casa de zinc, pues no le hubiese quedado un solo sin a las casas, ya que ayer los vientos oscilaban prácticamente entre eh, 40 millas por hora, se, se, o sea, oscilaron vientos, prácticamente como un ciclón, ¿verdad? Y la temperatura súper fría, mucha lluvia, eso fue el día de ayer. Hoy amanecemos con un sol bastante agradable, ¿no verdad? Y, y con mucho frío, eso es lo único malo, mucho frío. Bueno, la decía, el frío comenzó temprano allá en la ciudad de Nueva York. Nos vemos pronto por allá. Yo estoy empujando a que la serie mundial sea, sea Washington y Nueva York, porque vamos a hacer la cobertura eh, de la serie Correcto. mundial. Entonces sería un palo de, ya de lo nuestra sabe. segunda casa, <ríe> Nueva York City. Ya lo Ya lo sabe. No, muchachos, y tú sabes que, un ejemplo, cuando los Yankees de Nueva York eh, ganan, pues eh, la ciudad como que genera mucho más dinero porque, un ejemplo, esas personas que vienen de los suburbios, esas personas que vienen de los campitos cerca, eh, los mismos residentes aquí en la ciudad, pues... En los centros nocturnos de bebida, que esto, que lo otro, consumen más. O sea que hay mucho más movimiento de dinero en las calles. No, no. Pero cuando los Yankees eh, pierden, muchachos. A no ti te para conviene nada. porque tú haces vida nocturna. Recordemos que Matute56 es uno de los Dilleres eh, más reconocidos del Alto Manhattan, eh, donde trabaja para varias, eh, para varios centros de diversión, pero el más importante es 809 Lounge. Así es. Y no, y pido disculpas siempre por la cara que mamá ve hinchada de dormir. La cosa es que Ah, mira, un ejemplo, rapidito, porque yo sé que el tiempo no es muy largo. Cuando, yo puedo, un ejemplo, estar libre hoy, ¿no verdad, no trabajar, pero yo me vengo durmiendo como a las 6, 7 de la mañana, porque ya las costumbres, tú me entiendes. Entonces, levantarme ahora, a esta hora, ya es un reto, y lo estoy haciendo por ti, por mi ciudad de San Francisco de Macorís <risa> No, no pues, hay... por República Dominicana, <risa> recuerda que, aparte de San Francisco, estamos a nivel nacional y ahora internacional, porque e internacional. a las 6 de la tarde, recuerda que la retransmisión a las... 6 de la tarde en Canal América, el 10-14, de Óptimos Cables. A Tú te cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué está ocurriendo en la ciudad eh, que nunca duerme en Nueva York? Tú sabes que nuestro presidente, eh, Donald Trump, Donald Trump, este señor, pues, cada vez que se levanta con los cabellos quizás mal arreglados, pues, hey, cuidado, empieza a tirar... Cuidado, sí, no, ese es mi presidente, <risa> imagínate, uno ya como un norteamericano... Eh. <risa> Entonces, mira, este señor cuando se levanta, ya tú sabes, con los caballos mal, mal arreglados, empieza a tirar normas, leyes, perdón, reglas y así sucesivamente. Una de ellas fue, pues, eh, negarle, ¿no?, la residencia a. La residencia, o sea, la Green Card, para que me entiendan, ¿no?, la, y la ciudadanía, estas personas, pues, que cogen ayudas públicas. Re, me refiero a, a UEFEA, eh, me refiero a los cupones. Eh, usted que coge, tiene su tarjeta de solidaridad, ¿no, verdad? Esos son los cupones aquí. Entonces, eh, también esa persona que coge en sesión 8, y así sucesivamente, lo, lo, el Medicare, si usted, por ejemplo, eh, pues, eh, se casa, ¿no, verdad? Con, pues, con un ciudadano americano para usted obtener la residencia. Si usted está ilegal, y va a hacer un ajuste de estatus, que se le llama eso, cuando usted le hace en sus papeles. Usted no tiene problema con eso. Oye, ya, Matute Morel, hablando de inmigración. Pero, este, cuando usted agarra y usted como residente va a ser la ciudadanía, usted coge toda esta ayuda, pues se le iba a negar. Ahora mismo, eh, bueno, el viernes pasado, para especificar mejor, un juez federal, pues le frenó estas reglas, esta ley a, al presidente Donald Trump. Lo que significa es que si usted coge todos los golpes, como le llamamos aquí, no hay ningún tipo de problema, usted puede eh, aplicar para su, su, su ciudadanía perdón, y también para su residencia. Y es algo, Roberto, de que eh, se le agradece mucho ese juez, porque muchas personas estaban asustadas, muchas personas entraron hasta en depresión por esto. ¿Entiendes? Porque cuando tú coges las ayudas del gobierno, que no están mal, Adiós. tú sabes lo que tú tenés, tus 200, 300, 400 dólares de cupones, eso no está mal. Un apartamento de 3, 4 habitaciones y solamente pagar 100 dólares, tú entiendes, por sección 8 así sucesivamente. Tú tener Medicare y ya doctor y entrenarte ahí infinito y, y tú no tener que pagar un peso, un ejemplo, porque el gobierno te cubre eso. Eso está excelente, pero cuando te dicen por tu ayuda tú no vas a obtener ni ciudadanía ni green card, pues es difícil la cosa. Bueno, Mira Matute, eh, realmente, eh, aquí los martes viene Erika Reyes, quien es experta en migración, y nos decía precisamente eh, sobre ese tema que esas eh, medidas, esas, eh, esas leyes que Donald Trump está aplicando, principalmente en el tema de migración, son leyes sí. viejas, lo que pasa es que antes no se aplicaban. Ahora, si te digo, como, una, como tú estás diciendo eso, es verdad, y esto es uno de, de, los, de los atractivos para muchos eh, latinos, solamente dominicanos, sino mexicanos, eh, colombianos, eh, ecuatorianos, ir a residir a los Estados Unidos por la facilidad y, y, y el estilo de vida que, que brinda los Estados Unidos. Ahora, hay gente que se acomoda a ese estilo de vida y no hacen un esfuerzo de, hacer, de ser ente productivo para la sociedad, en este caso para eh, la, eh, los Estados Unidos. Fíjate... Eh... Yo esta vez no, no, no quisiera, o sea, especificar razas, o, o tú me entiendes, porque me puedo meter en un problema. Pero sí te voy a decir que aquí hay un ejemplo residentes de otros países que vienen a engancharse al hombro al gobierno de los Estados Unidos. ¿En qué Exacto. sentido? Sí. Un ejemplo, mira, Roberto Neris, eh, a mí me tocó, tú sabes que en este país uno viene eh, como, con el, como ramo con el cuchillo entre la boca a buscársela como sea. Al principio, cuando yo me... Pues decidí ya quedarme a vivir en este país. Eh, me tocó un trabajito que yo nunca en mi vida lo había hecho, que era de construcción. A pesar de que yo no sabía trabajar construcción, pero me ponían a limpiar, tú sabes, eh, a, a lavar los hierros y la cosa, a subir chisrar y los chisrar, los cementos a los apartamentos. ¿Qué te voy a dejar dicho con esto? Eh, o sea, ¿qué te quiero dejar dicho con esto? Yo trabajé en Harlem ahí, en la 125 y Brager, por ahí. Y yo llegaba al trabajo a las siete y media de la mañana. Y ya a las 9 de la mañana, en el parquecito eh, Jackie Robinson, había más de 20 o 30 de estas personas sentadas ahí eh, tomando balitas de licor, eh, fumando, incluyendo hasta marihuana y así sucesivamente. Jóvenes, gente que yo creo que no llegaban a los 30 años, ya pidiendo, o sea, en retiro prácticamente. Y yo me quedaba mirándola, así, yo, wow, yo estoy matado trabajando para pagarle los impuestos, estoy jugando que están ahí sentados. ¿Tú entiendes? Lo que significa es que muchas personas de otros países vienen a sentarse arriba o engancharse arriba al, al hombre del, del, del gobierno de los Estados Unidos. Y esto, en verdad, genera de que haya mucho más gastos en En, en, el en el esos presupuesto de, de, de, de, de, de gobierno. Por eso te digo, claro. Matute, que eso tiene su pro y su contra. Ahora tiene más, más contra porque. Eh, muchos latinos, eh, eh, en el caso de específico de la comunidad dominicana en Nueva York, eh, tú lo sabes, eh, yo también, que tenemos mucha gente eh, de progreso que ha trabajado, porque eso es un sí. país que te brinda toda la oportunidad. Tú mismo eres un ejemplo de que cuando tú quieres y te vas a trabajar. Yo recuerdo cuando tú llegaste los primeros años, al principio, eh, una situación difícil, pero ya tú a, a través de tu trabajo, tú eres un tipo que está cómodo, tienes tu apartamento, tienes tu ahorrito. Eh, te, te, te busca el peso legalmente claro. y vive cómodo y, y disfruta del estilo de vida de la ciudad de Nueva York, pero hay otros como tú dices de otros eh, de, otro, de, de otros países latinos que lo que van es a vivir del gobierno como gusanos entonces ya. tenemos, sí como gusanos porque hay que hablar Así claro, Matute, mucho. sin miedo hay gente que van a vivir a Estados Unidos como gusanos de lo que te den de la ayuda de. entonces no se pero, preocupan por buscar un trabajo, no se preocupan por emprender un negocio. Allá hay muchísimos eh, eh, latinos que son orgullo hoy en día de, de, de sus países. ¿Pero por qué? Porque se han fajado a trabajar. Yo mismo tengo un amigo, que siempre lo pongo de ejemplo, Teófilo de Jesús, que hace 40 años llegó con una mano adelante y otra atrás, y hoy tiene una cadena de supermercados. Y la pero gente bien. lo ve bonita, pero se ha fajado a trabajar, tiene 40 años trabajando. Y ya sus hijos... Eh, eh, nacieron y crecieron en un ambiente donde su padre hizo la base, la plataforma, para que ellos tengan otro estilo de vida, que eso es lo que tenemos que hacer, los dominicanos claro. que residimos allá, bajarnos a trabajar para hacerle la plataforma a nuestros hijos y ya los eh, latinos, dominicanos y de, otras, eh, de otros países puedan tener esos hijos otro estilo de vida y otro futuro más prometedor en este país como lo es el de los Estados Unidos, que brinda tanta oportunidad. ¿Tú sabes qué, Roberto Neris, que, un ejemplo, el dominicano aquí, es verdad, eh, muchos cogen ayuda, pero el dominicano se preocupa más en el progreso y retirarse a su país que quedarse aquí cogiendo los tres golpes, los cuatro o cinco golpes que da el gobierno, un ejemplo. Eh, o sea, de los latinoamericanos que vivimos en este país, que vivimos en este país, perdón, el dominicano el que más se preocupa por estar, un ejemplo, por estar legal en el país, por hacer su residencia, su, su ciudadanía, eh, tener un buen trabajo, así sea hasta en la calle. La cosa es que ellos tienen que buscar la manera de, de progresar rápido, por ejemplo, eh, que construir su casa en Santo Domingo, que tener un ahorro ahí para irse para allá vivir, que cuando ya un ejemplo se retire se va a vivir para su país, pero eh, lógicamente por lo que trabajo, el gobierno le va a dar su retiro, le va a mandar sus mil o quinientos dólares, whatever, lo que le vayan a sí, mandar. Eso así, el dominicano eh, se preocupa Eso Eso tener... Y, tú me entiendes. Y ya para finalizar y puntualizo con esto, el dominicano allá, por ejemplo, yo nunca he visto eh, en, en uno casi 17 años que tengo visitando, viajando y residiendo en los Estados Unidos, nunca he visto un dominicano, como se le dice, de bon, pidiendo en la calle, eh, tirando en la calle... Por lo menos, yo no he vivido la experiencia. Sin embargo, de otros países latinos, sí me he topado uh, con mucha gente que tú lo ves que son para vicios. ¿Eh? Y no preguntes a los, a los Boris. <risa> bueno, Matute, <risa> gracias por entrar en conexión con nosotros en vivo y directo desde la ciudad que nunca duerme los Estados Unidos, pero de Nueva York, nuestra segunda casa. Así que siempre. nos vemos el viernes. Eh, qué bueno que siempre esté activo y que haga ese sacrificio de madrugar para nosotros. Sí, no, no, para mí siempre es un placer. Aprovecho para saludar a mi madre, que es tu fan número uno, Ey, mi de la mía madre. personal. Yo creo que yo, yo creo que desde que se inició lo que era el toque de queda, mi sí. mamá está ahí con Roberto Neira. Ah, yo quiero ese muchacho como un hijo. Oye. Se la pusimos cómoda <ríe> ahora de 11 a 1, ¿eh? <ríe> sí, no, eh, ahora ya está bien, porque ahora ella vive cocinando y limpiando y la televisión a toa. Pues si no lo ven, ¿me escuchar. <ríe> bueno, si, si no veía antes, ahora lo, los viernes sería un toque de queda contigo ahora desde allá. Mi gente de la Defensa Civil también, que están me tiraron. Oye, estamos atentos, estamos viendo. Y bueno, a mi gente de San Francisco de Macorís, la región noreste y el mundo. <risa> para mí siempre es un placer, ¿ok? Matute 56 de este lado. Buen Gracias, Matute. Todos. Una conexión directa con Matute 56 para este espacio, El Toque de Mediodía, en exclusiva esta conexión. Celebrar, ya llegó el toque.